Retornamos con la edición meridiana de AVIA y a la noticia. Es información que llega desde el departamento de Beni. Es que allá se está desarrollando operativos a propósito de la lucha contra el narcotráfico. En las últimas horas, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ha logrado eh, por primera vez el secuestro de un narco helicóptero, así se ha denominado, que transportaba marihuana y cocaína en su interior. Los operativos denominados Charlie ha afectado al narcotráfico en más de medio millón de dólares. La Fuerza Antidroga ha confiscado 100 paquetes de, mar, eh, de marihuana. Eh, valuada en 168 mil dólares, además de 30 paquetes de cocaína, devaluada en 305 mil dólares. El helicóptero para cuatro personas tiene un valor aproximado de 250 mil dólares, haciendo un total de, 200, de 723 mil dólares en cuanto a la afectación al narcotráfico, la información que llega desde el departamento de Beni.